La cuarentena algún día va a terminar Y va a llegar ese día Que tanto nos gusta A todos La vuelta al mundo ¿Cuál será mejor? ¿Nuestra la vida habitual O la cuarentena? La vida normal, Es la actual あら! Os pues, por mucho, por mucho solo entraba así. ¡Hola, señora! Pero ahora, ahora señora me hecho gel aquí. Diferente, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la seguridad. Así que, ¡punto por el pan exterior! Bueno, sí! ¡Asco! Eso es, pues. antes, y ahora, un para la vida visual. Me gusta más de la vida de la juta, la... con base. Por mucha diferencia, por no tan por diferencia, por por mucha diferencia, Hábitos. Felicita -ción. Al cual la, la cuarentena es bastante no nada de sí. de día, sí, Fue muy difícil juntar todas las cosas de la cuarentena Porque no, porque no se bueno, me ocurrían más Así que vendrá siendo hora de El mal, sin duda rosalen a combatir.